Esto, Flor, recordar a la persona que tenemos boletas para ver a los claro, gigantes grande, del Cibao hoy. En Island. preferencia. Preferencia, preferencia, qué qué Pueblicho, Pueblicho, en preferencia. En preferencia. En preferencia. Y si usted me halla ya y se toma una foto conmigo, tiene un pincho. ¡Pincho! Un ¡Claro! Un pincho cachiva y claro, un cachiva <risa> Una foto para le pago su sus Yo pincho. creía que era un club sandy. No, allá porque está, yo ahí es el, el problema lado tuyo. tuyo. Que estoy una beba, ¡fum! A tirar y con Dale, Neto. Un club sándwich que... <risa> Ay, <Dios mío. risa> Señores, esto lo tiene que tener video, esto, Genes. Sí, tiene video, ¿tiene video? Esposa busca a su marido en la casa del amante y él no quiso salir. Ah. Ay, ¿va a salir? Sí, Yo verdad. quiero conocer a ese señor. Mírelo ahí, démele audio, por favor. No huyas, cobarde. Sí. Pero tú sí eres ridícula, ¿eh? ¿Qué es ridícula tú eres? ¿Qué es ridícula? Eh, te lo estoy diciendo. Qué ridícula tú eres, mija. No grabo, mi amor, tranquilo. Claro, tú estás grabada. Sí. Mira. Como es porque espera tu turno. Jairo, camina. Espera venga. tu turno, mi amor. Camila, cuando llámate a la policía. Llámala a la policía. te la porque él tiene droga? Llámala. ¿A dónde? Camila, Jairo. Llámala. Llámala a la policía. Llámala. No, yo no me voy yo no me yo me voy a quedar aquí. Quédate ahí que me importa a mí que tú te quedes. Dime. Jairo, sal por favor. Dime, mi amor. Para a tu lío, dime. tú sabes, ¿verdad? Pero que tú sabes qué. dime sabe. Dios mío. Atención. Jairo. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> es Jairo que se llama. Jairo. Atención, Jairo. <risa> no salga. Mírame bien. Yo quiero ser tu amigo, Jairo. <risa> El papá de todos los hombres, ahora mismo, en R de Jairo. ¿Eh? No, Donde llega una, ¿eh? una esta mujer, ¿qué es lo que está pasando con estas mujeres? Jairo, sal, por favor, <risa> que tú estás ahí. ¿Eh? El pobre Jairo. Qué dilema con Jairo. Está ahí? ¿Y, ¿Y Jairo... Ahí tú ves que Jairo va a salir? <risa> Ajá. No, Jairo estaba sal, brincando palos para allá atrás, huyendo. <risa> esta mujer ahí. Jairo, sal. Relajado, sí. trabajado. Pero dígame su opinión. Ay, Renier, usted es eh, un hombre decente. Yo, yo gra, gracias, gracias por la consideración. Yo estuve observando mientras veía el video a Bella. Y mientras ya, a Bella como, comentaba. No, no, mostraba un rostro sí, un, que, un poquito enojado. Ojalá que, y se vuele y no, no se vuela. Si esa puerta estuviera abierta, dice ella. ¿Cómo que lo vivió? Me disculpa. No, lo que pasa es que es muy complique, bueno complique. tú hacer signos sí, la ofende, de, la de gallardía, ¿verdad? Sí, Estás ofende. ofendiendo a Pero una mujer. Don, y fuera parte, ella no se está dando el su valor. ¿Dónde Porque... puede llegar una mujer a ir a buscar a Jairo? <risa> yo quiero ver a Jairo, yo lo he buscado en la red entera. Jairo le pongo Jairo es de la mujer que lo fue a buscar y no sabe. Tiene que estar. Eh. Jairo tiene que ser un hombre, mira. No, no <risa> tiene que yo me estoy imaginando a Jairo con el pelo muerto como yo. Que va, claro. qué va El ¿Eh? hombre que no es capaz de mantener a una mujer feliz Es incapaz de hacer ese feliz tú a cuestionar hombre dos. ahora? Claro. ¿Tú lo vas a cuestionar? Claro, mi ¿A amor? ese señor? Claro que sí <risa> dos, dos, dos, dos mujeres <risa> Y un cabello ¿no? ¿Eh? Y ninguna de las dos son felices Volvió la novela ¿eh? <risa> Parece que una sí porque ella no quiere abrir la puerta No, mi amor, porque sabe que le viene su tunda <risa> ah, no. Señores Jairo, un hombre, Jairo, próximo Ay, hombre, diputado Jairo, próximo diputado probé. <risa> Gue. <laughs>